Venga, yo te... no. Oh, no. Hey, Lunes 6 de caballo no no no guys, no no de no no no estado bastante desordenado. de hecho, ni siquiera les quiero no atrasado que estoy, porque en verdad no no no no no no no Bueno, aquí estamos un poco, el estreno tiene un poco de hiperventilado, eh. y sí, pues estaba bien flojo con el vlog, con otras cosas, mantener la casa. Y, y en la vega tenemos harta vega, ¿cierto? ¿Y casa? Sí. Como pueden ver, estamos súper wow, wow Tengo mucho sueño, man. mucho, mucho sueño. Voy a ir luego para casa. Mucha gente cree que yo soy muy, muy ordenado porque. Esto tiene una mancha. Sí. la Connie. dígale hola, Connie. Digo, hola, Connie. Mm, creo que ahí estamos. Mucha gente cree que yo soy súper ordenado porque me ve tratando de ser ordenado, pero en realidad soy un... Eh, me cuesta mantener el orden y mantener las rutinas y mantener los hábitos y por algo empieza este... ¡Blog! Pero para volver... Ah, ¿Cómo la vida? en la dieta y va a ir súper bien pero te salís de una dieta y es como que ¡fum! botáis y toda la basura en mi caso también es como que es balancear muchas cosas a la vez una cosa se me van, se me desvía eh, bueno el resto se cae por su peso y, y me cuesta mucho mucho retomarlas así es entonces si no tengo equilibrado todo eh, eh, me voy a las pilas como lo dice Mari Kondo eh, en el, la magia del orden, todo tiene que tener un lugar y si no está en el lugar hay que corregirlo. Así que por ahora ordené la mesa, el sillón, ordené el escritorio que se ve bastante lindo, ordené la revisa un poco, ordené la pieza, ordené la cocina y estoy esperando que la Connie salga para pa reírme de ella porque está en pijama. ¿Cierto Connie? de ayer en plata de más que la chucha, ¿cierto compadre? Sí, sí sí así es bien compadre así me gustaría me diga ciudad decía aunque no me haya visto trabajar en todo el día la Hay que saber la ciudad de la ciudad de Y estamos tarea Vamos, vamos que se puede. Oh, ¿por qué, ¡Alta pinta! ¡Qué canchero! <risas> ¿Los lunes de JLA se volvieron martes de JLA? Eh, estamos innovando. Estamos buscando un barcillo vamos a ver un, un que Bueno, aquí Daniel sabe mucho, mucho de muchos locales. ¿eh? El mosto también es muy bueno. Sí, eso no, sí. ¿Qué tal? no eh, Es bonito. Bueno, no sé tanto. No, eh, no, ya, no <risas> sabe tanto. Oh, selfie aquí, compadre, selfie aquí. Oye, me gustó el barracuda. Adiós. que viene! El desorden. Siempre me he definido como una persona desordenada. Lo he hecho parte de mi identidad. De ahí está el problema. Claro, nosotros somos, pero a veces... Integramos a nuestra identidad ciertas actitudes, acciones, comportamientos que cuando lo queremos cambiar están tan arraigados a nuestra identidad. Y nuestro cerebro está como cableado para defender nuestra identidad. Que por eso nos cuesta de repente tomar decisiones nuevas o cambiar hábitos. Yo no nací siendo desordenado. Yo no nací... Eh, empecé a ser desordenado porque empecé a tomar decisiones que propician el desorden. Y así ha sido toda... Mi vida. Y es por eso que nos cuesta. Para dejar de hacer desorden, no necesariamente para dejar de ser desordenado, hay que tomar la decisión. Hay que tomar la decisión de ordenar por sobre otras cosas. Es una cosa de elección. Entonces me he puesto desordenado y, eh, porque he tomado decisiones por sobre ordenar. Más Morales me, me, me comentó, dijo que. Es, como que mis últimos vlogs estaban siendo como cápsulas de algo más importante que quería contar. Y en realidad todavía no descubro qué es. Eh, me, sorpre me sorprendió Caleta tu comentario, Majo. Le he dado harta vuelta. Y no sé qué puede ser. Lo que sí no le he contado es que desde unas semanas atrás, eh, y esto me da mucha vergüenza decirlo, es que volví a fumar. Llevo como tres semanas fumando otra vez. Yo también desde siempre me he definido como un fumador Lo he hecho parte de mi identidad Es una de muchas razones del por qué me cuesta tanto dejar de fumar Porque eh, siento que es parte de mí Craig Ferguson es un comediante escocés al cual admiro mucho Él tuvo 10 años un late show ahí en las Gringolandias Donde él siempre contaba sus historias de su adicción Tenía un problema con el alcohol Consumía cocaína para, como él mismo lo cuenta para seguir viviendo Lo que sí me llamó la atención pensando en esto Es que muy pocas veces lo escuché decir Que él era un alcohólico Era muy enfático en decir Que tenía un problema con el alcohol No necesariamente que era alcohólico Ahora me doy cuenta y me hace mucho sentido Porque en, en verdad es Él decide no beber Para no tener problemas con el alcohol Es una decisión muy, Consciente, eh, cuerda y... Entonces he decidido ser un poco más ordenado, cada cosa tiene su lugar. En mi caso, eh, claro, es como... Estoy, trato de ser lo más ordenado posible. En verdad es un, un elegir constante. Somos dueños de nuestras acciones, somos responsables de sus repercusiones. Depende de nosotros hacernos cargo o no de eso. Tenemos el poder. Sauce, tienes el poder. Chiquillo. Ustedes tienen el poder, y también tienen el poder de ponerle me gusta, compartir y dejar sus comentarios en el canal para seguir conversando. Y yo lo echaba de menos, este es el Vlog 330 y nos estaremos viendo en el siguiente vlog. Adiós. Allá. Qué Igual tenéis que seguir por Condel. Qué guapa, Debe seguir por Salvador. No, no, no. Ah, está, pero boludo.